este país sí eh, bueno por ahí dice mucho que hay mucha tela por donde por por cortar mucha tela por donde cortar porque en los perdón los narcotraficantes se aprovechan de momentos como este estado de emergencia porque es, y más es un cambio de mando porque eh, ahora mismo el que está entrando, el que está saliendo, eh, hay operaciones que se medio paralizan. Seguimiento. Eh, un cambio de presidente también medio paraliza las operaciones que se están llevando a cabo en contra del narcotráfico. Y muchos aprovechan eh, estos momentos y un estado de emergencia donde ellos saben que el gobierno está poniendo toda su atención al tema de salud, ahora con una tormenta, etcétera, etcétera. Todos estos eh, momentos los narcotraficantes eh, se aprovechan para entonces hacer eh, de la suya. Esperemos que ¿verdad? las cosas eh, puedan eh, rápidamente coger su cauce y que como yo le dije, cero sí. maquillaje, cero perder tiempo, esto es friendo y comiendo, esto sí. es friendo y comiendo. Mira, a verlos, eh, un tweet que yo gracias señor director, ahora sí, ese tweet que estamos viendo en pantalla, eh, Luis Abinader, Reci eh, eh, recibió eh, un tweet del sultán Ahmed bin Sulay y él expresa en inglés, thank you. We are open to discuss how we can contribute to foster new opportunities in the Dominican Republic to become the hub of the America. Hube es una de las empresas más grandes de los emiratos árabes y este es un sultán que dirige esta compañía y tiene todos los cuartos del mundo eh, porque el sultán Luis Abinader a través de las redes sociales eh, ahí podemos ver el tweet eh, más allá de abajo donde sultán le dice I offer my sincere eh, my sincere congratulations to Luis Abinader on taking up his position as president of Dominican Republic of D.P. Wolf, I wish him every success. O sea, por a la orden y felicitando al presidente Luis Bernadette. Eso es eso buenísimo. Eso, mira, es buenísimo para la economía de la República Dominicana que empresarios eh, pongan su vista en República Dominicana. Ahora bien, tú recuerdas la visita de Mike Pompeo eh, de Estados Unidos a la toma de posesión de Luis Abinader, ¿Eh? claro. pues salió una publicación, salió una publicación del secretario de Estado, Mike Pompeo, agradeciendo a, al gobierno dominicano por el apoyo ante eh, el desarme de, de Irán, me parece, eh, sí, o sea, votó en la Organización de las Naciones Unidas a favor de los Estados Unidos, Entonces ahí te dice eh, que Mike Pompeo que vino y aprovechó eh, en República Dominicana como una oficina central, porque se reunió con el presidente de Haití se reunió con Luis Abinader y se reunió con otros mandatarios que estuvieron aquí en, en República Dominicana en la toma de posesión ahora bien, ojo con eso porque nosotros mencionamos y bueno, y, y con Uchi Lora eh, le hicimos la pregunta y Uchi Lora eh, nos dijo, bueno, no mencionamos por ejemplo a a, a Francia a, a Europa qué se yo qué. el embajador chino estaba en la toma de posesión y lo sentan allá atrás que incluso subió una foto el embajador chino aquí estoy sí. en la toma de posesión allá atrás, Chile. claro no es lo mismo un secretario de Estado a un embajador pero ¿qué? No, no lo mencionó no me a China nosotros Ya tenemos eh, eh, una brecha abierta con China y recordemos que nosotros en su son fabricado en China o ensamblado en China, eh, en su gran mayoría. Entonces, eh, el Luis Abinader no puede hacer un romance a priori con Estados Unidos. Mira, por ejemplo, a ese sultán tirándole el piropo. Entonces, él no puede porque si Estados Unidos comienza a bajar de línea Luis Abinader entonces nos vamos a ver obligados y amarrados a Estados Unidos. Además, otro dato, bueno, hace unos minutos estuvimos hablando que en noviembre hay una selección. Recuerda que este gobierno está encabezado, está administración en por Donald Trump y el Partido Republicano. Entonces, imagínate que en, una, en un caso hipotético eh, gane eh, John Biden, demócrata, y viene con otras políticas, ¿tú esto. Entonces, Luis Abinader tiene que saberse manejar eh, en la política internacional de qué decisiones, qué pasos y qué declaraciones eh, va a comenzar a dar por las redes, porque las redes son muy buenas, pero son muy ligeras. Me explico. Tú en tu cama, mira Donald Trump, tú en tu cama, pues, pues qué cosita que después te puedas eh, eh, arrepentir. Entonces, sería bueno que Luis Abinader comience a pensar bien ya sea por sus redes personales principalmente, qué va a publicar y qué no va a publicar, con quién va a hablar y con quién no va a hablar, porque ya no él, él no es candidato presidencial, ya es el presidente de la república y lo que él diga por un tweet repercute no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional las decisiones que él tome con quién él hable y de la forma con que, con que él hable puede afectar nuestra economía y las relaciones comerciales con muchos países Así que, a nuestro querido Luis Abinader, yo contento de, de que ese sultán también se abra, como el presidente Elon eh, Tesla, eh, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, también, aunque ya por ahí andan los eh, dueños importadores de vehículos convencionales, eh, tirándole la pollita, que ojalá esto sea una apertura para bajar los aranceles a la importación de vehículos, que son bastante altas para dinamizar la economía también con los vehículos tradicionales, porque ya estamos claros que el mercado dominicano es un mercado versátil en el área automotriz, que ya no es solamente, por ejemplo, ahí vinieron los vehículos de gas que todo el mundo decía. Bueno, los vehículos convencionales iban a desaparecer y ya la gente no iba a usar vehículos de eh, tradicionales que consumieran eh, combustibles fósiles. No, los vehículos de gas están ahí y los vehículos convencionales han seguido vendiéndose. Bienvenido a los vehículos eléctricos que ya están vendiéndose en el mercado eh, dominicano y ya vimos el presidente que dijo y mostró su Tesla eh, eléctrico, pero ojo con eso, con las relaciones eh, comerciales a nivel internacional, principalmente con los Estados Unidos, tiene que estar abierto para con todo el mundo, no puede dejarse eh, eh, eh, manobrear, manobrear o agarrarse la mano con X eh, país Sí, así es. Mira, Roberto, eh, saliendo del tema internacional y aterrizando o reaterrizando al país, el día de hoy, que es una noticia que igualmente tenemos expectativas la Fiscalía del Distrito Nacional citó para un interrogatorio a la ex directora del INAIP Instituto Nacional de Atención Integral a la primera infancia eh, la señora Berlinesa Franco, recordar que fue destituida por el expresidente Danilo Medina por la situación de los kits sobrevaluados, hoy está de hecho actualmente el proceso de interrogación y vamos a estar expectativa de lo que va a pasar eh, con esa situación el día de hoy. Mira, eh, sabemos que uh -huh. Sí, eh, realmente fue la primera llamada sí. al banquillo de los acusados por ah. la actual, actual eh, Procuradora General de la República, Miriam Germán, y la fiscal adjunta de la Procuraduría General de la República eh, Jenny Berenice. Que a propósito de Jenny Berenice eh, uh -huh. <risas> ella salió a su defensa porque la gente comenzó a criticar su deterioro físico, o sea, uh -huh. Jenny es una mujer eh, de 37 años, una mujer que se ve elegante, o sea, sí. pero se ve un rostro y es verdad, delgada, de, como como demacrada, entonces la gente comenzó a interrogarse si estaba enferma, sí. si está sufriendo sí. por amor y ella salió a su defensa.